Señores, como son las cosas de la vida. Mujeres amenazadas por su propio padre. Atención. Este tema. Atención. Vamos a escuchar. ¿Sí ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre contigo? ¿Qué es lo que ocurre, joven? Ya, desde que yo nací, mi papá le damos a mi mamá, lo damos a la a mi mamá le dio tres puñadas, que de la dejo por muerta. A nosotros le damos de golpe. el domingo nos sacó pistola y le amenazó a mi hermana. ¿Cómo se llama sí. ahí, señor? Mi hijo salió, este tan te acercó. Mi papá la mató a un peso los ¿Qué todo? Y ahora mismo, también, mira, todo con la crema de los la mica está con una pistola amenazada. Sí, pero... Y ahí mismo, atrás, ya a la patrullina de no hacer que, nos, a que lo agarren, que eso es lo que quieren. Porque sí, no, no. Sí. Yo tengo dos hijos, dos hijos pequeños, yo tengo a mi mamá y tengo cuatro hermanas, y ellos están dando golpes acá. Déjate, tengo fotos de todos los golpes. Esa pintura, esa pintura, debe. Es que, lado, al, que mi no se han cuando se entronan. a la mano, no se han pegado a los accionados, cuando nadie encondía que mi mamá no puede salir a ningún lado. No puede salir a ningún lado porque no se está que la madre, porque no se no quiera que la vega y le la ir a los que go, ¿no? ¿En qué sector, ¿En qué sector de la vega ocurre esto? ¿En qué sector ocurre esto? Se en, en los multi ¿Cuál, es, no, tú, ¿cuál es tu nombre? El, ¿sí, no? ¿Y el tuyo cuál es el nombre? El no, nombre? Están pasando una brutales con su papá. No, no, yo tengo la vida entera, la vida, vida entera en pasando en el... Si no, gas, así, no, no hacen caso aquí, no, no hacen caso. Tengamos gente, tengamos gente, tengamos gente, no están manos. Cuando nosotros nos maten, ahí nos parece el pica, él va a aparecer a su presidente. Esto es lo que pasa ¿Dónde está la orden de arresto? ¿La escala ahí? señores el ministerio público el ministerio público de la vega atención van a dejar que maten esas dos mujeres ese loco que anda suelto ahí ¿Eh? esas damas por su padre, pónganla en grande la, la, la, las jóvenes las dos jóvenes viven una pesadilla producida por su padre ¿eh? y temen que en cualquier momento le quiten la vida porque es así Desgracia que también embarga a su madre ¿eh? este drama ocurre en la vega ¿Eh? Las hermanas Maricela y Stephanie Espino, por su padre, el tal Milito, quien ha hecho de su vida y la de su madre un real infierno. Atención, Milito, cuidado si tú pones un huevo con eso, Milito. ¿Eh? Ministerio Público, eh, el Ministerio de la Mujer, no sé, las autoridades correspondientes, maltrato intrafamiliar, lo que tenga que ver con eso, hay que chequear a ese caballero, hay que tener cuidado que esas muchachas, ¿eh? esas muchachas están corriendo un peligro. Porque el que se droga, el que can, can, se cantinea. Y, el club, club? y, el, y, y ligan el club club con el. No piensa ni en su mamá porque son sus hijas. ¿Eh? Entonces, después que le pase algo, como ella dice, aparece todo el mundo de derechos humanos, aparece todo el mundo. Atención. La Vega. El Ministerio Público, pongan atención a este caso. Que está viendo mucho feminicidio en este país. No para eso. eso. Con todo eso loco lo ignora. Ya están cansada de ella y con una orden de arresto y no lo meten preso. Le pagó a la puñalada a la mamá. Y a la mamá, puñalada, milito, te va a poner loco. Sí, que ya... ¿Y qué es lo que pasa? Eh? Y Porque el día que ahí... son, son hijas. Estamos viviendo tiempos difíciles, dice la palabra. ¿Eh? Dice la palabra, vendrán, no en coro, en coro, vamos a hacerlo en coro aquí, vendrán tiempos peores de lo que estamos viviendo. Padre queriendo matar a sus hijas, hijos queriendo matar a sus padres, hasta por una gallina de la ponedora israelí Coca-Cola. Pata aprieta, que paren en diario. Entonces... Mata, mata, mata a la muchacha que anunciamos. ¿Quién cae? Ahí no aparece nadie. Ahí se bajo corre y Milito. Pues Milito tiene que ser un comeón, Pero Esa mujer no tiene marido. Eh. Atención, los maridos o los novios de Maricela y Stephanie Espino. Si es que lo tienen, pónganse ustedes los pantalones y denle una pela, Milito. porque no se puede, estamos luchando para poner este país derecho y esa que están cansadas, dicen ellas, de ella, de ahí el Ministerio Público cansadas y no le hacen caso no le dan una patrulla no le hacen nada, pero está amenazada de muerte y ha intentado matarla con la, una pistola, que esto con lo otro un superhombre. ¿Mm? entonces cuando lo agarran y le dan su cacazo cuando le dan su cocotazo en la calle. te lo ven, que me quiere matar, que esto, que lo otro. Entonces, póngale atención a esas dos damas. El Ministerio de la Vega, el Ministerio Público. Están haciendo una denuncia pública ya. Ese caso debe ser especial. Y salía a buscar, arroba Milito y come hombre. El superhombre Milito, que quiere matar a dos hijas y la mamá. Tres muertos, quiere ese hombre poner en la, en la casa, ¿eh? Porque hay personas que se frustran. Hay personas que se frustran. Mente vaga, sendero de demonio. El que no tiene la mente ocupa en algo, viene lo malo y lo abarca. ¿Entiendes? Tiene militos. Ponte a estudiar, ponte a hacer algo. Si tú, tú eres muy viejo, no quieras quitarle la, la vida a, a dos de tus hijas. Cuidado, si flaco, va a matar ahora, va a caer. ¿Eh? dos de tus hijos. Cuando viene a ver, esa mujer fue excelente madre y esposa a la vez y él la quiere matar. ¿Entiende? Y él la quiere matar. Entonces, si no se puede, debemos hacer una nueva República Dominicana. Eso superhombre, de una vez de una vez que usted fue allá, ¿me quiere matar a Vamos arriba. Uh, uh, el barrio entero buscando a Milito. O la Junta de Vecinos que los hagan a picar porque entonces tienen que acabarse con esos superhombres que hay aquí en este país matando a la mujer si ustedes no lo quieren ya, ¿Ya? es difícil mejor que humo, ¿no? yo he llorado muchísimo pero yo lloro Llamo los amigos míos vean aguanta ahora que igual, igual, yo voy a llorar por tres horas ¡Ay, no me ¡Soy yo grito pero yo no, yo no maltrato a nadie Gracias a Dios porque yo nací de una, de una mujer y fui criado por mi madre y mi abuela y mis tías, toda hembra, yo varón. ¿Entiendes? Eso es lo que debemos nosotros inculcarle a nuestros hijos que van subiendo. A las mujeres no se le da, no se le pone la mano. Una, usted pasa tiempo para conquistarla. Después que no resulta, a usted la quiere matar ahora. Usted, usted no ha parido. Todavía no es ese hombre que ha parido. Todavía no ha salido. No ha salido no, un hombre es flaco, embarazado. ¿Tú nunca he visto una gente así. ¿Eh? Entonces, el Ministerio Público, si no pueden hacer nada en La Vega, atención a La Vega, voy para allá y viene. Atención a La Vega. Si no hay personal en el Ministerio Público, ellos hay muchos vacante. Atención a Vega que pongan gente ahí. Porque no se puede, la van a matar tan cansada. Se le oye la angustia, que usted no puede verse un refresco, que lo anden buscando para matarlo. El propio, propio papá suyo. Sí. Vamos a dar una a, la a ese extremo. No pueden llegar. No pueden llegar. La eh, ido caso, hay ha, dos casos. La no Vámonos a la pausa y retornamos con más información en los sosobrosos.